Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues bien, espero que la, la línea de internet no se nos caiga porque la compañía con la que estoy hoy pues, ha tenido pues, un problema durante todo el día y han habido una serie de cortes un poco extraños. no. Pero bueno, parece ser que de momento esto funciona bien, de momento, y vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que buenas noches, bienvenidos a todos. Y ya veis el título de hoy, ¿Hacia dónde va el mundo, política y economía? Con este vídeo de hoy vamos a, a dejar un poquito el tema de la política y de la economía y vamos a volver en los próximos días a eh, temas bastante curiosos con el tema, no de misterios, sino de conspiración y de todo lo que está pues bueno, sucediendo en este momento. En primer lugar, lo que os quiero decir es que con lo que vamos a hablar aquí no se va a hacer ningún tipo de predicción, ni, ni soy un gurú, ni tengo una bola mágica, ni bola de cristal, ni nada de eso. Todo lo que vamos a hablar aquí hoy pues viene en relación a eh, pues bueno, todos los datos que se han ido obteniendo de estos últimos años. La pregunta que nos hacemos todos, ¿hacia dónde va el mundo? ¿no? Sobre todo en economía. La política estamos ya viendo hacia dónde va, qué tendencias hay y la economía. De hecho hemos tocado el tema económico en veces anteriores y creo que han habido pequeñas puntualizaciones y matizaciones que nos hemos ido dejando a lo largo pues, de, de, estos, de estos últimos vídeos que se ha estado hablando de este tema. ¿Pero qué podemos esperar de este año 2019? ¿Qué pasará en el mundo de la política y la economía? Además, va a ser un, un año interesante, sobre todo aquí en España. Por ejemplo, en, el, en, el, en este año próximo, en este año que estamos en curso, todo lo que tenemos por delante, tenemos un, un intenso año electoral aquí en España ahora mismo. En el ámbito político, pues bueno, va a ser un año de cambios. Ya sabéis que los cambios traen durante su primera etapa, ese primer año, trae una inestabilidad, salvo que se tenga que eh, dar eh, pues una serie de cambios drásticos a la economía. Y luego vienen otro tipo de ámbitos social, económico, científico, etc. Pero ese primer año siempre pues, está ahí que, que sí sí y que sí no. De hecho, como... Muestra un botón. Aquí en España, por ejemplo, pues hemos tenido pues una moción de censura. Llevamos eh, prácticamente ocho meses o siete meses con el, con el mismo presidente. Ahora su candidatura se va a terminar porque eh, ha convocado elecciones, nos han podido aprobar una serie de presupuestos y con apenas nueve meses pues va a tener que abandonar... Eh, la presidencia de España y se van a convocar elecciones. Con lo cual, venimos con una serie de problemas de elecciones políticas ya de tiempo atrás <coughs> y esto hace que las políticas económicas no crezcan. Con lo cual, la política económica de este año, tampoco se han podido aprobar los presupuestos generales del Estado en España y esto pues hace que la economía se haya estancado o incluso haya bajado eh, sustancialmente, podemos decirlo. no Se esperan elecciones, como he dicho, en el Parlamento también europeo, municipales, autonómicas y en España. ¿eh? Eh, se renovará el Parlamento polaco también. Numerosos ayuntamientos en el Reino Unido, en Irlanda, en Nueva Zelanda y Estados Unidos, entre otros, por ejemplo, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Indianápolis, Las Vegas, Filadelfia, San Francisco, San Antonio o Tampa. Es decir, que van a haber cambios políticos, no solamente en España, sino también se contempla. ¿no? También habrán elecciones federales en Australia... Y Canadá, así como en los estados de Nueva Gales del Sur y Alberta. Además, se pondrán en marcha los ejecutivos de Brasil, que ya se han puesto, y de México, que ya están en marcha. Y estaremos, pues, atentos a conocer todas estas estrategias de estos nuevos gobiernos en materia de inversión e infraestructuras y servicios urbanos y medioambientales, una de las principales fuentes de la mejora de la calidad de vida en sus ciudadanos. Luego, en este 2019, es el año del Brexit, en que los británicos pues, ya han definido el futuro de su relación entre el resto eh, de la Unión Euro Europea. <coughs> El crecimiento económico va a ser pues, decreciente. Hay que tener en cuenta varios puntos eh, dentro de la economía. Cuando una economía está bien, está subiendo, está en expansión. Cuando llega a, a ese punto máximo, a esa línea recta, justamente antes de la recesión, de la, de, la, perdón, de la recesión es una desaceleración económica, luego llega esa caída, que hay una recesión, y luego esa curvatura ascendente, que es una recuperación económica. Claro, vosotros preguntaréis en qué momento estamos ahora. Claro, depende de qué país, ¿no? De qué país. Por ejemplo, eh, si hablamos de México, que hemos estado hablando mucho, mucho tiempo sobre el tema de la caravana que, que, ha, que ha ocurrido, de, de migrantes eh, hondureños, pues resulta de que esa economía, antes de este cambio de gobierno que habéis tenido, ha estado en, eh, en desaceleración. Pero no quiere decir que la desaceleración es que no esté bien la economía, sino que ha subido la economía muy poco porque ha subido muy poco la economía en México, pero ahora se teme una gran recesión. ¿Por qué? Pues porque ha coincidido en un cambio de gobierno. ¿Eh? López Obrador, que lo tenéis eh, ahora mismo eh, como presidente de la República Mexicana, pues eh, se enfrenta pues, a una recesión importante. Le podemos sumar la caravana de migrantes, todo el tema eh, de, que está ocurriendo en Venezuela, también repercute a México, y luego la, eh, la desaceleración de Estados Unidos. Sabemos que hay muchos países que dependen del comercio con Estados Unidos, también el tema de intercambio, comercio con hidrocarburos y todo esto, y ahora mismo Estados Unidos está en des desaceleración. Por ejemplo, Estados Unidos, eh, después de esa recuperación, eh, pues ha habido una bajada de impuestos, ha habido una, una inversión importante, eh, las, los, los inversores eh, eh, acuden a la moneda más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Estados Unidos ha estado en un momento álgido, un momento importante, y el resto de los países buscan una moneda estable. Entonces la moneda estable es la que proporciona seguridad en la bolsa. La bolsa juega un papel importante, muy importante. Daos cuenta que a veces la bolsa estadounidense está abajo, las bolsas en Europa están arriba y que a veces se van compensando unas con otras, pero que Donald Trump lo que ha hecho ha sido hacer inversión económica, ha hecho una bajada de impuestos, esto lo que provoca es todavía un repunte más a esa expansión pero en este momento se encuentra en desaceleración, es decir, en esa línea recta del punto máximo, ¿vale? Del punto máximo de la expansión económica. Esa desaceleración viene ya sucedida de una serie de problemas económicos eh, en el cual los inversionistas extranjeros van a tener serios problemas, de eh, acudir a Estados Unidos por la cantidad de aranceles que Donald Trump le está poniendo a la entrada de productos, por ejemplo, a China eh, y el resto del mundo. Una vez eh, se estabiliza el crecimiento, eh, esa expansión, se invierten en muchas, eh, en muchas materias eh, en este caso en los países donde tienen la, la moneda tan grande, tan fuerte, y a partir de aquí es cuando queda todo estabilizado y las demás monedas suben. Eh, la moneda en Japón, en Europa, en, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, eh, en fin, en China, y empieza ese repunte en los países que van a remolque. Tenemos también esa economía de China, como hemos dicho, que ahora mismo también está en desaceleración. ¿Vale? Ha habido pues, una expansión muy fuerte, de hecho los picos eh, de expansión chinos han sido muy, muy propicios, las recesiones han sido muy cortas y muy poco duraderas, ¿eh? y luego las recuperaciones han sido bastante potentes. Con lo cual eso hace que el, el, el, la zona asiática, <coughs> que no solo dependen países de Estados Unidos y la economía, sino... ...los países grandes como China, Rusia en este caso... ...pues China eh, tiene muchos países satélites dependientes de su economía. Rusia vemos que, por ejemplo, está en un momento de recesión. Está en un momento de recesión, está en un momento bajo... ...y estamos viendo cómo muchos países de Latinoamérica están en recesión también. ¿eh? España, pues bueno, no ha sabido eh, tener una gran expansión en este caso... No ha sabido tener un punto muy fuerte de su vida <coughs> Y nos volvemos a encontrar nuevamente con la desaceleración. ¿eh? Con la desaceleración aquí en España. Esto quiere decir que ahora se va a empezar a estabilizar esa economía, pero en esa economía en la baja. Algunos países van a estar en, en, en, en esa expansión nuevamente, pero como el resto de los países están en una recesión, lo que pasa es un efecto eh, de imán, ¿no? que lo que hace es que las economías más potentes, más poderosas, lo que hacen es tirar de otras economías potentes y se estabiliza un poco. Así que esto sería un poco a nivel de materia de, eh, de economía. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto es que ahora la economía empieza a caer a la espera y a la búsqueda de nuevos mercados. Dicho esto, eh, vemos lo que está pasando en Venezuela, que esto eh, en el momento en que cambie el gobierno, porque cambiará este gobierno de, de, de Maduro, llegará un momento que por presión económica, por eh, embargos, etcétera, etcétera, etcétera, todos los grandes inversionistas, no solo Estados Unidos, porque todo el mundo se fija que si Donald Trump habla o no habla. Pero también eh, camparán un poco, eh, no a sus anchas, sino que realizarán grandes inversiones en empresas extranjeras. <coughs> vale, esto se ha bloqueado. Se me ha bloqueado esto. Bueno, se ha bloqueado. Ahora hemos vuelto, ya estamos otra vez aquí. Ha habido un pequeño de, ¿ves? un pequeño corte. Bueno, con lo cual, eh, las empresas que van a invertir en, en Venezuela, pues van a ser muchas y eh, pues bueno, va a ser pues un, un crecimiento bastante potente, pero a un largo plazo. ¿eh? No a un corto plazo. Luego vemos cuáles son las tendencias. Eh, políticas en este caso las eh, tendencias políticas pues están teniendo pues un repunte hacia la derecha como vemos en muchos países excepto méxico que eh, López Obrador pues es un partido de izquierda porque ha tenido eh, Peña Nieto que era de derechas ahora están con la izquierda y sobre todo en muchos países eh, se ha polarizado el tema de la política. Estados Unidos pues es un caso aparte porque Estados Unidos no existe la izquierda como tal, no existe el socialismo ni el comunismo, pero las políticas europeas han hecho su expansionismo hacia Latinoamérica. Sabemos que China, aunque tiene una política basada en el comunismo, pero que está tomando eh, ciertas dosis de capitalismo de capitalismo y de libre capitalismo, es decir, de un anarcocapitalismo, ¿eh? porque de hecho están creciendo muchas empresas en China que son chinas, ¿eh? no solamente empresas que van a invertir allí, sino empresas que ya están creadas y, y que aunque el gobierno toma parte de ellas, pero tienen como la empresa eh, Huawei, la empresa telefónica, pues es una empresa grande, ¿no? Eh, Vemos que esa, eh, eh, me habéis preguntado cuándo empieza el reseteo monetario mundial, no hay ningún reseteo monetario mundial, ¿vale? Eh, estamos explicando todos los pasos que esto lleva siendo así desde la Edad Media, o sea, esto no es nada nuevo y aunque las políticas de, de economía son nuevas, pero ese reseteo eh, me lo acaba de preguntar Daf Martin eh, eh, si hay un reseteo mundial, pues bueno, habría una hecatombe bastante importante. ¿eh? Eh, dicho esto, seguimos eh, un poquito. Luego, Ahora hacéis si las preguntas, no voy a estar con mucha más explicación. Eh, si me dejáis durante 5 o 6 minutos, acabo esta exposición, esta información y y enseguida me hacéis eh, preguntas que yo os responderé en relación a los estudios que tengo aquí y que he estado tomando pues, notas, haciendo pues, apuntes, eh, teniendo pues, muy en cuenta todas las economías y políticas del mundo que están ahora mismo resurgiendo. ¿no? Pues bueno, eh, hablando de la, de la nueva de la nueva tendencia política, no es que sea una nueva tendencia política, sino que los gobiernos de izquierdas, sobre todo en Europa, en España, en muchos países, eh, eh, en muchos países de, de la Unión Europea y de fuera de la Unión Euro Europea, se han hecho eh, pues bueno, eco de pues bueno, lo que viene siendo pues estas políticas de eh, contrarrestar las antiguas dictaduras. no Es decir, es como... Pongamos un ejemplo, aquí en España hubo una dictadura, ha habido una, una, una transición, esa transición ha llevado a un expansionismo de la izquierda y la derecha, con ideales muy férreos, pero eh, la gente que ha estado eh, cansada de los ideales dictadores y de los ideales impuestos, pues ahora la izquierda ha, sido todo, ha hecho prácticamente lo mismo, pero bajo entrecomillado una llamada democracia, ¿no? Que es imponer ideales, eh, imponer pensamientos, imponer tendencias y no solamente sino que eh, institucionalizarlas, ¿vale? Incluso dar subvenciones a pues, ciertos grupos minoritarios, etcétera. Y esto es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Esto lleva pues, a, pues, bueno, a todo lo contrario, es decir, que cuando toda esa fiebre se pasa, que se está pasando ya, por ejemplo aquí en España, esto está pasando en el resto del mundo, pues lo que se consigue es un efecto rebote, es un efecto contrario, es frenar frenar esas tendencias ideológicas y lo que se crea nuevamente es un, eh, un nuevo nacionalismo y con Partidos donde se aplica el populismo. Ya hemos visto que ha habido un populismo aquí de, de izquierdas, eh, que se está desintegrando, que es el partido político de Podemos, y pues bueno, ahora se está eh, polarizando hacia la derecha, ¿vale? Eh, muchas cosas pues, que la gente pues, tiene en su mente, muchas cuestiones, muchas preguntas y que se han ido. No apartando, sino que se han intentado ideales o incluso políticas sociales, económicas, que se han ido intentando eh, acallar e intentando silenciar. Esto lo que provoca pues, es un problema económico también. ¿eh? Es un problema económico lo que es el, el, el desmembramiento de, eh, de los partidos políticos, por lo que crea una inseguridad. Si no, fijaos, cada vez que, por ejemplo,. <coughs> Eh, salen noticias fuertes ¿no? de política en España, esto, pasa, esto es extrapolable a todos los países del mundo, <coughs> hay una caída en la bolsa. ¿eh? Por ejemplo, hace poco ha habido una separación de los mandatarios del Partido Político de Podemos y en esos días ha habido una caída de la bolsa aquí en España. Con lo cual, eh, todos los cambios y movimientos políticos lo que hacen es una desconfianza eh, y una seguridad jurídica también, en muchos ámbitos, lo que hace es caer nuevamente la bolsa y el resto de los mercados lo que hacen es subir. Y eso pues nos va, eh, nos va eh, perjudicando, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es que toda esta tendencia, todos los, eh, los lugares donde he mencionado hace un momento, pues tienen elecciones municipales, nacionales, federales, etcétera, etcétera, Brasil ha girado a la derecha a la derecha, México ha girado a la izquierda, con lo cual esto pues crea eh, no desaveniencias, pero sí ciertas eh, ciertas asperezas entre gobiernos de ámbito internacional. Evidentemente, lo que diga López, o, lo que diga López Obrador pues no lo va a compartir el señor Bolsonaro. Esto no es nada nuevo. Con lo cual, toda esa política impulsora de Latinoamérica o de Sudamérica, en este caso es decir, Norte, Centro y Sudamérica, se me ha quedado pillado, ¿vale? Bien, ya me he vuelto, hemos tenido otro micro corte. Pues bueno, lo que estaba diciendo, esas políticas de, eh, del señor Bolsonaro, en contrapartida de lo que pueda decir López Obrador, aunque tienen que llegar a acuerdos internacionales, son países, México y, y Brasil, son Méxicos que tienen, pues bueno, lazos comerciales eh, y otro tipo de uniones y lazos, evidentemente. Pues eh, lo que uno diga, el otro no lo va a compartir. Esto está claro, y algunas políticas que puedan beneficiar a Norteamérica, a Centroamérica y Sudamérica, a todo el continente, pues bueno, estas pequeñas discrepancias hacen pues que también haya pues ciertos eh, ciertas frenadas económicas, microfrenadas económicas de forma puntual, pero que eso en un largo plazo, pues muchas microfrenadas económicas y de diferente política, pues hacen pues, que a largo plazo sea una, una unidad bastante. Eh, por decirlo así, reconocible y que sea pues, algo pues, en, en contra de la economía americana en este caso. ¿no? Eh, <coughs> vemos que los gobiernos se van cerrando a la derecha, los populismos eh, se, están, se están poniendo en auge, Debido a las políticas de izquierdas que han abierto sus fronteras y hacen que otros emigrantes o inmigrantes o migrantes, como queráis decirle, vengan de países como de África o de Oriente Próximo a estos países que aplican la política de la igualdad y fronteras abiertas y lo que hace es destruir la economía interna de los países. Lo que acaba de pasar en México, por ejemplo, pues es una de las cosas que eh, ya han pasado en España, ha pasado en Alemania, ha pasado en diferentes zonas del mundo y lo que ha hecho ha sido hacer ese balanceo de recesión económica y que, Toda esa emigración que vienen sin dinero, no es un, un tema de racismo, eh, cuidado, es un tema económico lo que estamos hablando. Pues hace que esa recesión se prolongue y que en, ese, eh, en esa recuperación sea todavía más costosa. Alemania está bastante, ha estado bastante mal en estos últimos tiempos. Y además una, una política repetitiva, <coughs> salvo que sea en un momento de expansión económica, lo que hace es que la recuperación se prolonga en el tiempo. Y esto es lo que le está pasando a Alemania y de momento no está en expansión, está en recuperación económica, al igual que todos los países de la Unión Europea. Conocemos que hace poco, eh, eh, hace muy poco tiempo, no sé si os acordáis, los rescates que aplicó la Unión Europea a diferentes países, a España no, no hubo un rescate, pero un rescate a la banca, con lo cual fue un rescate encubierto que viene a ser lo mismo, ¿vale? Con lo cual vemos que ese repunte de expansión, de recuperación y expansión, pues ha llegado a su límite. Es decir, en este año empezamos la desaceleración absoluta, es decir, que empezamos a caer en todo el mundo. ¿eh? Y después en esa recesión, que cada vez estos periodos son más cortos debido a la cantidad de inversiones y de economía que se va moviendo a lo largo del planeta, las transacciones son más rápidas, la, la llegada de muchas cosas cada vez es mayor, con lo cual aquí va a sufrir un gran impacto eh, la tecnología. Ya sabéis que la tecnología y la ciencia va en acorde de la economía. Si la economía está mal, pues la ciencia y la tecnología... Está mal, porque no hay inversión para poder realizar y se utilizan para otros menesteres. El año pasado hemos sido testigos de, de Elon Musk, de los cohetes espaciales, de todo el tema de NASA, de lo otro, de la ESA, de, la, de los chinos, de todo lo que está flotando por ahí volando en el espacio. Y eso es debido a la inversión económica de sus propios países. Pero esto se ha terminado. ¿Eh? Esto se ha terminado y todos los programas que se vayan aprobando, que ya están aprobados y que las partidas presupuestarias económicas ya vienen de tiempo atrás, se vayan aplicando a lo largo del tiempo, pero debido a esa recesión, pues cae para abajo y aquí no hay quien se salve. Con lo cual, los que no hayan podido ahorrar, no hayan podido tener pues una... una una cuantía económica ahorrada en el banco, pues esto lo que hará, sobre todo a las empresas, pues será la petición de préstamos, préstamos a un alto interés, préstamos donde eh, eh, se van a tener que prolongar en, el, en un tiempo bastante amplio y esto pues parece ser que es lo que nos depara en este año 2019. Vamos a leer un poquito las preguntas, cinco minutitos. <coughs> Vamos a leer un poquito, eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice que la Unión Europea al final desaparecerá. Bueno, eh, yo no tengo noticias de esto, ¿vale? Esto dice Alejandra Anguita. Pues no, no tengo. No tengo noticias de esto cuando se ven que todos los partidos, eh, nuevos partidos que están saliendo, eh, muchos de ellos, no todos, muchos, son bastante pro-europeístas. ¿eh? Los judíos están destruyendo. Bueno, si entramos en esos términos, yo hablo de economía y política. Eh, lo, eh, los Rothschild y todo esto, los judíos... Bueno, no hay no hay judíos, hay, también hay de todo que están destruyendo economías. Por ejemplo, la economía de, la economía de Venezuela... ¿Maduro judío también? ¿o como ¿Eso cómo va? Esto es un poco demagógico. ¿eh? O sea, los judíos se les quiere colgar todo. ¿eh? Y los judíos, hay economías de los judíos buenas y de los malos también. ¿eh? Igual que españoles, también hay buenos y malos. ¿eh? Y venezolanos y chinos, ¿eh? rusos y estadounidenses. Esto es un poco el mismo San Benito de siempre. Y ese discurso es un discurso que ya a estas alturas de este canal... No va muy en, en muy acorde con lo que hablamos, pero bueno, podemos aceptarlo. Eh, vamos a ver. Bueno, en México, ¿qué os espera? Pues bueno, se espera pues, algo como hemos tenido aquí con Pedro Sánchez. Va a hacer unas políticas raras, extrañísimas. ¿eh? Eh, va a favorecer cosas que vosotros diréis, ¿y esto qué es? ¿Eh? Si pudiesen abrir las fronteras de México, aunque digan que no, las, las abrirían gratuitas. ¿eh? Ya lo veréis, ya lo veréis. Los gobiernos de izquierda lo que están haciendo. ¿eh? Brasil está está, está, está creciendo. ¿vale? Destruir la dinastía Rothschild. Pues bueno, te vas tú, te coges una pistola y te apañas. ¿vale? Yo creo que, es que ya estos comentarios aquí. Hablando de economía y de cosas serias, pues no tiene nada que ver con esto. Eh, siempre ha habido alternancia ideológica en Europa, digamos cíclico también. Sí, es algo cíclico. Lo que pasa, Santi, lo que pasa es que las economías se están acelerando. Y eso eh, los analistas todavía están un poco... ¿Cómo te diría yo? En el aire, ¿no? O sea, no saben hacia dónde va todo esto. Algunos hablan, como dicen aquí, un resete económico, pero el resete económico, ¿en qué ámbito? O sea, te pones a leer aquí informes, aquí tropecientos informes, ¿eh? y dices, ¿en qué ámbito? Entonces, no se puede eh, eh, generar una, una, ideas, una, una visión globalizada sobre... ¿Qué reseteo, hacia dónde va y por qué se acelera tanto esto? Es un tema que yo creo que lo podemos dejar ahí, eh, el que ha dicho antes sobre el reseteo económico. Buen apunte, aunque no sé el reseteo económico con cuál va a ser, por eso he dicho que no lo sé. Y lo que acaba de decir Santi Pou. Vamos a ver. Saludos a todos los que estáis. ¿eh? Eh, saludos a todos los amiguetes que estáis entrando de México, de todos los sitios, de Brasil, ¿eh? de todos, de todos, saludos. Vamos a ver, vamos a ver, seguimos. Ya, Alejandra, es que eh, ¿de dónde se ha sacado esa fuente? ¿no? Del fin de la Unión Europea. Eso es lo que quiere Soros, lo que quiere Rusia, eh, aunque Rusia y Soros no se llevan bien, pero tienen intereses comunes, lo que quieren otros estados, otros países, ¿no? Que se vaya a la Unión Europea. Yo por mí que se acabe mañana, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Porque la mejor economía es una economía de, de país y que para entrar aquí tengas que pagar aranceles. Evidentemente, si sales fuera también los tienes que pagar tú. ¿Eh? Bueno. <coughs> Más cosas. Eh... Bien actinados y enviados viene de todo. Bueno, eh, ¿nos irá peor en, en lo económico este año? Sí. Daf Martin, sí. Ya lo he dicho, si no hemos ahorrado, nos vamos a, nos vamos a ver un poquito complicados, porque se avecinan tiempos turbulentos. ¿eh? Se avecinan tiempos turbulentos y de hecho cuando ocurre algo en un país, pensamos que a nadie nos, nos repercute. Bueno, esto se ha colgado ya, ya estamos aquí otra vez que te, eh, te decía Daf Martin que pensamos que cuando hay una desestabilización de un país si pues esto se me ha ido me ha ido otra vez bueno, ya volvemos otra vez decía que cuando un país se desestabiliza pensamos que realmente esto nos, no nos puede re repercutir no nos repercute a nosotros los españoles lo que pasa en Venezuela a corto plazo no, a largo plazo sí, porque está dentro de una economía mundial y tiene una serie de recursos. Entonces, eh, a largo plazo sí. Sí, vuelvo a insistir, si esa recuperación de las economías se prolonga en el tiempo, a la economía mundial le tienes que añadir todos estos agravantes de otras economías de forma individual, de forma nacional de cada país. Y que dentro del concierto mundial económico lo que ocurre es esto. Es que esa recuperación es tan lenta. ¿Por qué la crisis del 2008 ha hecho que sea una crisis tan generalizada y tan larga? Porque han caído todos los países. Han caído las primeras economías del mundo, Estados Unidos, ¿no? con el, la banca Lehman Brothers, con todo esto se tuvo que generar dinero, la Reserva Federal, eh, se ha tenido que hacer inversiones se ha tenido que regenerar economías con inyecciones económicas en Europa a través de la, de la Unión Europea. En Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo? Inyectar dinero. ¿Por qué? Porque han habido conflictos, Irak y Afganistán, lo otro, el de la moto, los tsunamis, el no sé qué, y, y a todas esas economías que no pueden producir y no tienen un superávit, lo que hacen es, Bajar la economía, la economía a nivel mundial. Que han habido casos aparte, Islandia, ¿no? por ejemplo, que ha sabido recuperarse y salir de esa crisis. Pero han sido casos muy puntuales, muy concretos, que han aplicado eh, una serie de economías muy concretas y unas políticas muy concretas. ¿Eh? Pero eso quiere decir que nos va a llevar a esa nueva recesión económica. <coughs> Ramón Sananders García, si vas a hablar del franquismo en un programa de política de política y economía mundial, pues no sé, me gusta tu idea. ¿eh? Eh, dicen varias fuentes que los Rothschild Isles se han quedado con el oro de Venezuela. ¿Es verdad esto, Rafa? No lo sé. Eso no lo sabe nadie. El que ha dicho eso se ha aventurado, se ha tirado hiperespacio, ¿eh? Eh, dice hola Rafa, me encanta tu programa, muchas gracias ¿crees que tendremos una crisis económica similar a la de 2008? no no, ¿por qué? porque la economía ya ha aprendido es decir, los países han aprendido ¿vale? y de eh, sobre todo los grandes economistas ya han hecho su análisis y aunque tenemos una crisis pero pues no va a ser tan grande no va a ser tan grande por eso de ahí que yo decía a Estados Unidos no le interesa invadir Venezuela, porque caerían las economías a nivel mundial, porque habría que hacer un gran esfuerzo. Todo el mundo diría, sí, pero es que la economía militar, pero es que la economía militar no sustenta un país. Es una pequeña porción de una economía. No es lo que va a sustentar a Estados Unidos. Que se gana dinero con los conflictos, por supuesto, porque te venden la libertad entre comillas, te venden una libertad que luego tú estás pagando durante 30 o 40 años. Véase lo que pasó en Alemania. Alemania pierde la guerra, se les da una libertad, se les da una independencia, pero han tenido que estar pagando la guerra a los alemanes. ¿O pensáis que no la han pagado? Coste, lo han pagado los alemanes, desde luego. ¿eh? Vamos a ver... Eh... Dice, <ríe> muse Musedum, dice, bueno, Rafa, visto los presupuestos del economista Sánchez, no sé yo si él ha aprendido. No, Sánchez eh, no se iban a aprobar. Además, nadie se ha parado a mirar los presupuestos que quería aprobar Sánchez. Ha presentado dos. Los primeros ya eran para tirar, vamos, cohetes. Y el segundo ya era para los cohetes y la casa por la ventana, ¿eh? O sea, impresionante. Por eso nos han aprobado, no por otra historia, aunque están dándole bombo, que si el independentismo, que si... Sea... chorradas. Nos han aprobado porque no se puede. ¿eh? Y de hecho se están quedando cosas colgadas y la economía se está viniendo abajo en España por esto, ¿eh? Cuidado. En los últimos años los estados han incrementado la compra de oro. Este dato es muy importante. Sí, la, la, la, lo que viene siendo el activo, o sea, el, el, el, no, ese, dinero, ese dinero almacenado se almacena en oro. Porque sabemos que las economías, repito, no están basadas en el oro. Pero es una buena forma de inversión, que el oro nunca baja. Y si ha bajado ha sido que se ha mantenido, ¿eh? En fin, pues bueno chicos, eh, yo os dejo aquí con todos estos datos. Eh, no vamos a superar la crisis del 2008, o sea, no va a ser mayor, va a ser una crisis eh, importante, pero no tan fuerte, y para algunos países que ya han hecho los deberes. Importante. Quizá lo que, lo que hagan es salvar. Esa crisis que nos viene ahora, pero que va a venir muy suave. No penséis que, que va a ser una crisis clásica, así en plan pumba. ¿eh? No, va a ser más mimetizada con el momento actual. ¿Quién crees que formará gobierno aquí en España? Pues bueno, yo creo que las elecciones las puede ganar Vox. ¿eh? Y os voy a decir por qué. Os voy a decir por qué puede ganar las elecciones Vox en España. Porque la gente está callada. Así de claro. Los afiliados a Vox han subido en, en muy poco tiempo, no sé si andan cerca de 40.000 afiliados, pero ¿cuántos son los no afiliados que están pendientes ¿no? del partido? Del partido político, de lo que dice Santiago bascal etcétera, etcétera. Gente. Que yo... Y además, esto cada vez se está hablando más en la calle. Ayer, precisamente, un señor me estuvo explicando, así tanteando, ¿eh? estuvo tanteando, y yo le dije, no, digamos usted su opinión, o si a mí, yo, vamos a ver, yo no le voy, a, le voy a morder. Yo no soy partidario de la izquierda española, porque la que están liando aquí es exagerado, ¿no? Y lo dijo abiertamente. Dice yo, mi mujer, mi hijo, mi nuera, mi pum nu pum pum pum, el otro... Vamos a votar a Vox. ¿Qué es lo que pasa? Que hay miedo a reconocerlo, ¿no? Yo lo que le dije yo a este señor, un señor de unos 60 años, le dije yo... No tema. Si ya con su edad... Pues, lo que tenga que decir. Si usted quiere decir que va a votar a Vox, pues vote. No hay problema. Lo que pasa es que, claro, una cosa es quién gane las elecciones... Y otra cosa es quién gobierne. Ya sabéis que en España... Se juntan dos partidos, tres partidos, y el que gana se, se puede ir a dormir. Porque son mayoría los partidos que se han juntado. Fijaos lo que ha pasado en Andalucía. Las elecciones las ha ganado el PSOE, el Partido Socialista. Pero se ha juntado Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y están gobernando en Andalucía. Y en cambio, quien ha ganado ha sido el Partido Socialista. Son cuatro años que tiene que estar a la espera. Eh, Rafa dice ¿Qué opinas de Vox? Bueno, yo os doy una opinión personal Si queréis, pero que cada uno Haga lo que quiera ¿eh? Eh, A Vox le está pasando igual que le pasó a Ciudadanos Ciudadanos cuando salió Lo que hacían era insultar al partido A Albert Rivera eh, Etcétera, etcétera ¿no? o sea, Que si Albert Hitler y cosas de estas ¿No? que si era la nueva extrema derecha eran los cachorros de la, del fascismo y ya veis lo que es ciudadanos ciudadanos empezó con un movimiento una ideología <coughs> y ahora tiene otra ¿Eh? es un poco así pero que fascista ni en su momento en que salió lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que opino yo de Vox? Pues que, bueno, tiene cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, esto de eliminar estos chiringuitos, como dice Abascal, ¿no? Estos chiringuitos de, eh, de asociaciones que se les dan millones y no vale para nada. Un montón de gastos que no sirven para nada. tema de comunidades autónomas, las competencias de seguridad social y otras, devolverlas al Estado. En fin, una serie de cosas que lo que hace es sembrar más división, más discordia. Y sobre todo la mala publicidad que está teniendo Vox, porque tú te lees eh, eh, los, los puntos ¿no? en los que se basa el partido, los estatutos del partido, que los podéis descargar, ¿eh? están ahí, que no es algo privado, sino os los leéis y de hecho cuando los tachan de fascistas ¿no? y, y ves que tienen un... un, un, un, un, un un directivo, ¿no? Un político negro, ¿no? Un mulato en este caso. Y que, eh, bueno, pues una serie de mentiras que se están diciendo, pues al igual que dijeron cuando salió Ciudadanos, ¿vale? También se decían mentiras cuando salió Podemos, que algunas eran verdad, ¿eh? pero otras eran mentiras. Es decir, cada vez que sale un partido político nuevo, lo que está pasando es, eh, pf, es demencial. Bueno, esto se ha cortado otra vez. Vamos a ver, ya con esto concluyo. Bueno, ya con esto concluyo. Mi opinión sobre Vox es que, es que se le está dando una mala, mala publicidad, que si son homófobos, que si van en contra de la mujer, que si, y eso no lo pone. Y de hecho, me sorprendió que en uno de esos eh, mítines que han dado, hubo un señor con una bandera anticonstitucional, o sea, an anticonstitucional, eh, de, antes de la Constitución, con el Águila de Franco. Vamos a ver, que no, se, no es el Águila de Franco, el Águila de San Juan, el Águila de los Reyes Católicos, ¿no? Pero bueno, eso simboliza un poco el régimen franquista. Y le hicieron quitársela a esa persona y decirle, oiga, se va usted a la calle, ¿eh? que aquí no queremos gente así. Y se les está tachando de, eh, de fascistas y de unas cosas que luego tú ves lo que hay y dices, la gente se está columpiando. ¿Eh? Porque ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Esto es una cosa que con la edad he aprendido. El malo, malo, malo, malo no es tan malo. ¿eh? Ni el bueno, bueno, bueno tampoco es tan bueno. ¿eh? Hay que tener un término medio y tener eh, eh, pues una decisión ¿no? de lo que vota cada uno y respetar, respetar más que nada las decisiones de cada persona. Pero Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Chicos, eh, yo por mi parte, dice Rafa, cuando vienes a Ecuador, pues no lo sé, tengo que ir a tantos sitios que al final cuando salga de aquí de España a América, yo creo que tengo que ir a tantos sitios que igual no vuelvo. Me quedo allí con vosotros. Pida así lo político. <risa> bueno, chicos, agradecidos por este buen rato entre amigos que estamos pasando y charlando un poquito de esto de la economía y de la política y hacia dónde va el mundo. Yo quiero, como. Como final de este programa, de este vídeo, eh, quiero proponeros algo. Quiero proponeros algo. Tal y como está la crispación mundial a nivel político y a nivel económico, la cosa está muy crispada. Y parece que nos estábamos polarizando. Estamos polarizando a la izquierda, a la derecha, el rico contra el pobre, el pobre contra el rico, el hombre contra la mujer, ya en España está el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre el joven contra el viejo, el de arriba con el de abajo, pero no hacemos caso a lo que realmente nos, nos hace falta, lo que realmente necesitamos, qué necesitamos en nuestro ámbito diario para vivir, para mejorar, para prosperar y progresar. ¿Qué necesitamos? Quizá esta sea una de las reflexiones que nos están haciendo silenciar. Quizá esta reflexión de qué necesitamos, ¿Qué dirección debemos de tomar? Y tener claras las cosas. Quizá con tanto discurso político y tanto discurso económico, es una de las cosas que quieren silenciarnos. Pero silenciarnos a nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y estamos enfrascados en pensar cosas que quizá si nos ponemos a darle un poco vueltas a la cabeza, nos daremos cuenta que ni nos beneficia. Personalmente, no nos beneficia. Y creo que eh, muchas de las personas que hablan del despertar de la conciencia no es un despertar espiritual, sino es un despertar de toda la información y de todo el bombardeo de información que nos dan a diario y que no nos deja pensar con claridad. Pero yo estoy seguro que la gente está empezando a, des a despertar, la gente está empezando a pensar cuáles son las necesidades básicas para uno mismo, en su economía del hogar, en su economía personal en su economía familiar, en la expansión de su negocio. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Y la pregunta es, ¿tú ya lo has pensado? Te lo dejo aquí. Así que, mientras lo piensas, te mando un beso. Y como siempre os digo, nos vemos próximamente. Ser felices, no hagáis cosas malas. Que os veo. Hasta la próxima.